Hola a todos, gracias por continuar aquí. Empezamos ya la, la última charla de, del día. Eh, invitamos a Rubén García que suba con nosotros, que nos va a hablar en su ponencia, para las máquinas, aplicaciones serverless sin serverless. Con serverless. Hola. ¿Cómo es? Sí. Con serverless. Con serverless. Es un, un extraño juego de palabras, pero bueno, no, lo entenderéis ¿Qué? a lo largo de la presentación. Buenas tardes, Juan Carlos. Muchas gracias. Ya no contará eh, bueno, decir que Rubén es ingeniero de datos del Instituto de Ingeniería de Conocimiento, gestor de proyectos IT, Master Big Data y Analytics, y no te voy a robar mucho más tiempo, Rubén. Vale, perfecto, pues empieza su presentación. Pues os, os, comparto, os comparto pantalla y, y bueno, pues, pues empezamos. Eh, pues nada, eh, como ha dicho Juan Carlos, mi nombre es Rubén García, trabajo como ingeniero de datos en el Instituto de Ingeniería del Conocimiento y bueno, pues lo primero que me gustaría es hablaros un poco de, de mi empresa. Mi empresa nació en el año 89, hace cerca de 31 años, ya 31 años cumplidos, eh, de la asociación. Es una empresa privada, sin, sin, una institución privada sin ánimo de, de lucro, formada por una asociación entre el Santander, el Gas Natural, eh, actualmente Naturgy, IBM y la Universidad Autónoma de Madrid, de hecho nuestra sede está en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid en Canto Blanco y nacimos con la vocación de hacer de puente entre todas las investigaciones que, que salían de las universidades tecnológicas para eh, dar soluciones de, de negocios reales a, a las empresas, entonces somos una empresa pionera en el campo de la inteligencia artificial y con todos estos años dedicados a la inteligencia artificial pues tocamos todos estos palos, todo lo que engloba la inteligencia artificial, la parte más moderna ahora del machine learning, el deep, deep learning, el aprendizaje por refuerzo, pero tenemos un componente muy fuerte en, en PLN, en procesamiento de lenguaje natural. Hacemos proyectos de optimización, estamos metidos en investigaciones con visión artificial, incluso con aprendizaje por refuerzo y bueno, todo esto eh, nos lleva de la mano también a participar en proyectos de big data, que es todo lo que que está ahora de moda en el tratamiento masivo de datos y la analítica de datos de este, en estos componentes. Trabajamos con todas las herramientas eh, que puedan estar a nuestra disposición, mucho open source, trabajamos eh, de, en todos los escalones, desde, desde empezando por arriba, desde nuestro core de negocio, la analítica y el machine learning, trabajamos procesamiento masivo de datos, trabajamos almacenamiento de big data y trabajamos el hardware y... y y sobre todo apoyándonos en, en las plataformas, en los proveedores de cloud, en, en todos ellos, en Azure, en Google, en, en AWS, en IBM. Y de eso va mi charla de hoy, de, de un servicio que nos han traído las, los proveedores de cloud, que es el serverless. Las plataformas serverless, eh, la definición de la Wikipedia, pues es esta. No es que tengamos que apagar las máquinas y que las cosas se hagan sin máquinas, sino que, la administración, la gestión, esa, esa provisión del hardware, la ejecución del servidor, la administra un proveedor de, de cloud y, eh, pues, nosotros simplemente tenemos que desarrollar nuestro paquete de software, una, un paquete de software, se lo pasamos al proveedor en, en la nube y el proveedor de la nube lo ejecuta, lo ejecuta en los recursos. Entonces, también se establece, pues, lógicamente, una fijación de precios que se basa, pues, meramente en la cantidad real de los recursos que estamos consumiendo. Si nosotros utilizamos durante tanto tiempo tantos recursos de RAM y tanta CPU, pues eh, acorde al uso real que se hace de esos recursos se nos factura y no pues con una previa reserva y no a través de una reserva previa, que es a lo que estábamos acostumbrados con, con arquitecturas clásicas. Nosotros eh, siempre poníamos el servidor lo primero, instalábamos el software base todo lo necesario para correr las aplicaciones. Y lo último que poníamos allí eran las aplicaciones. Entonces, esto ha supuesto un, un cambio radical en la forma de, de desarrollar y ejecutar sobre todo el hardware apoyándonos en estos proveedores de, de cloud. Quizás todo esto del serverless empezó por las FAS, las Funciones a Service o las Funciones como servicio, que todos los proveedores de cloud, los principales tienen una. Aquí, pues, pongo los logotipos de AWS, de Google Functions, Azure, IBM tiene las suyas. Entonces, bueno, las características principales de, de este función as a service es que todas las funciones que pasamos como software son módulos que satisfacen una tarea específica. Podrían entenderse que siguen una filosofía de microservicios. Se, se asemejan bastante a los microservicios, cumplen una función específica y Todas estas, eh, todos estos servicios ejecutan las piezas de código, las funciones que nosotros pagamos en, en recursos de hardware eh, administrados por la, por la nube, por el proveedor de, de cloud. Una característica habitual es que son efímeras y no tienen estado, no se guardan nada, simplemente se cargan los recursos de hardware, se hace el arranque si tiene que conectar a una base de datos o tiene que, que hacer cualquier calentamiento. De esa, de esa función, se ejecuta la función como tal y no conserva ningún estado. Luego desaparecen desaparece todo el almacenado, toda la memoria generada, toda el, el, la utilización de, de almacenamiento que haya usado, a no ser que establezcas mecanismos en los que, que conserves ese estado a través de otro servicio que no sea este, este serverless. Puedes almacenarlo en una base de datos externa o en, un, o en un almacenamiento externo, pero nunca en este serverless. Todo esto es efímero. Para ejecutarse responden a, a eventos. O sea, un evento puede ser eh, un temporizador que salta un cronómetro a una hora determinada o, o con un intervalo de tiempo, cada cinco minutos. Eh, puede ser un evento que dejen un fichero en un, en un repositorio de, de, de almacenamiento, en un almacén de datos. Y esto, la entrada de ese fichero, la escritura de ese fichero desencadene la función. Puede ser un evento HTTP, que sería el ejemplo de cualquier API. Y como, como se disparan por estos eventos, pues disponen de, de concurrencia, que es proveída también por la nube y escalan de forma nativa. Tienen escalado de forma nativa funciones pues eh, por poneros un ejemplo en la concurrencia por defecto que, que se puede ejecutar con las funciones lambda de, de ws pues puedes tener una concurrencia de mil ejecuciones a la vez de forma simultánea de tu función entonces es un escalado que, que, que proporciona el, la, propia, la propia nube por supuesto, dado que, que estas, estas funciones se ejecutan eh, sin administrar tú los recursos, pues te proporcionan utilidades y herramientas de monitorización integradas en la, propia, en la propia, propia nube. El modelo de pago, lo que os he comentado antes, en la propia definición de serverless, establece que pagas por lo que, por lo que utilizas, por los recursos que utilizas. Y por último, pues lo más relevante de todo esto es que pasas muy rápidamente de tener una idea a verlo desplegado en un entorno listo para la producción. Y, y esto es algo bastante relevante y lo voy a explicar con un, con un ejemplo más gráfico en el que pues, vamos a comparar una arquitectura server, serverful, la arquitectura clásica en la que nosotros eh, administramos el, el hardware y ponemos, eh, administramos el servidor. Lo voy a poner en en un contexto de, de nube también, un proveedor de cloud de AWS y nosotros pues tenemos una aplicación en tres capas, tenemos nuestro frontend, nuestro backend, una tercera capa de almacenamiento de base de datos y eh, pues desarrollamos arquitectura de microservicios y pues eh, dockerizamos en contenedores docker, pues desarrollamos nuestra web y nuestro servidor web en un contenedor docker, nuestro backend en otro servidor docker, la base de datos hemos elegido una no SQL de las que proporciona AWS en su catálogo, que es DynamoDB. Y, bueno, pues decidimos pues instalarlo. Pues eh, reservamos nuestras máquinas, nuestras instancias en Amazon, del tipo de hardware que necesitamos, le instalamos la imagen del sistema operativo, instalamos el software base que necesitamos, que sería todo lo que necesite Docker. Pero, claro, no acaba aquí nuestra gestión de hardware. Tenemos que poner a, como queremos poner una web en este caso con un frontal pues tenemos que configurar las redes tenemos que configurar una red una subred pública subredes privadas trabajar con gestión de zonas de disponibilidad eh, todo ello dentro de una vpc entonces tenemos que administrar todo el hardware correspondiente de la red y, claro, pues, como tenemos una arquitectura de microservicios que pueden estar o no disponibles, pues, también tenemos que administrar, pues, un sistema de desacople, unas colas SQS en el que, pues, eh, se encolen mensajes en caso de que el back el backend no esté disponible para, para atender a los servicios de, de frontend. Y ya, bueno, pues, para terminar, pues, elegimos, para la distribución y la administración del dominio por pues dos servicios de AWS, que es CloudFront, que te proporciona arquitectura de borde y Ruta 53, que, que lo que hace es gestionarte ese dominio para que tu web sea pública y accesible desde, desde el exterior. Y diréis, pues, complica un poco más la cosa, pero esto no acaba aquí. Tu aplicación es un éxito, empieza a utilizarse y, pues, empiezas a tener problemas de, de, de rendimiento la degradación del servicio y claro tienes que pensar en poner más instancias y ponerle cierta cierta capa de seguridad y claro pues tienes que replicar toda tu infraestructura en otra zona de disponibilidad veíamos que teníamos dos, una zona de disponibilidad a con la infraestructura y una zona de disponibilidad b con la misma infraestructura las mismas máquinas una réplica exacta de las máquinas con un balanceador de carga en el, en el servicio de la aplicación para que las llamadas vayan a un lado u otro de dentro de tu infraestructura y si todavía crece mucho el tráfico, pues lo que tienes que poner son grupos de autoescalado, que son estas flechitas de aquí, que te permiten eh, levantar o bajar eh, máquinas en base a la demanda de, de recursos que tenga tu aplicación. Y esto, pues, eh, la verdad de, de lo que eran dos contenedores y una base de datos a, a lo que está siendo la administración del hardware, bastante, es bastante farragoso. Por contra, Serverless simplifica este esquema, este diagrama de arquitectura a solo esto. Diréis, bueno, muchos menos iconitos, pero la funcionalidad se mantiene. Todo el servidor web dentro de AWS se puede incrustar en un cubo de almacenamiento distribuido, en S 3 que permite en su funcionalidad publicar el contenido como una web estática, en el puedes meter pues, los HTML, los, los CSS con los estilos, los Javascript con, con la intercomunicación con la API, y todo lo que es la API, toda la funcionalidad de la API, pues lo pones en funciones como servicio de tipo lambda invocadas mediante eventos HTTPS que son administrados por, por este otro elemento API Gateway. entonces pues La DynamoDB, la base de datos, sigue siendo exactamente la misma y puedes poner otro tipo de almacenamiento eh, para persistir o, o, o que no sea efímera toda la actividad que, que realizas. Los otros dos elementos, CloudFront y Ruta53, tienen la misma utilidad en esta arquitectura. Y, y bueno, pues, pues esta es la, la clave y la diferencia de, de, de todo esto que ofrece Serverless al respecto de, de la arquitectura clásica. Entonces, con esta concurrencia permitida dentro del de, de cloud que provee, proporciona el proveedor de cloud, pues, lógicamente, todas las llamadas que realices al, al sistema serán atendidas eh, si respetan esa concurrencia o ese límite soft que te ha puesto el proveedor, si vas a tener mucha más carga, pues lo que tienes que hacer es hablar con el proveedor de cloud que te suba los límites y esto escala sin ningún problema y no tienes que andar eh, gestionando o administrando ningún tipo de, de hardware. Pero claro, no todo iban a ser ventajas y claro, tiene algunas pegas. Entonces, las principales desventajas eh, a, las que, a las que se le achacan a, a este tipo de arquitecturas, por la primera es que al ser administrado o, o todo ejecutado en la nube y desplegado en la nube, ser efímero, no tiene ningún estado, no tienes acceso al hardware, no tienes... Eh, Ninguna forma de ver qué está pasando por debajo, pues la complejidad en los test y en la depuración pues es, es evidente, aunque pues eh, dentro de los proveedores de cloud y dentro de otros proveedores de, de software, pues están eh, haciendo desarrollos para, para tratar de paliar este, este, este handicap. Por otro lado, las funciones como tal no están diseñadas inicialmente para procesos de larga duración ejemplo, tenemos en las landas de AWS su tiempo máximo de ejecución son 15 minutos. Si nosotros queremos realizar una operación que en tiempo de computación lleve más de esos 15 minutos, tenemos que buscar una solución alternativa, trocearla, hacer cualquier otra tarea con ello o simplemente pues eh, eh, utilizar otros servicios eh, bueno, para paliar esta, esta, esta dificultad, esta desventaja lo que han evolucionado en los proveedores de Cloud son otros servicios que permiten, de tipo serverless, que permiten estos procesos de, de la graduación. La opinión de mucha gente es que es menos seguro por el mismo motivo. No piensa la gente o la gente no considera que, que, que al no tener acceso a la, a la nube, a los servidores, la gente piensa que no, eh, que no es seguro, que no puedes acceder y que, y que y que, claro, como no bueno, lo puedes controlar tú, pues eh, puede estar expuesto a, a todo lo que quiera el proveedor de, de la nube. Bueno, la, el cumplimiento, lo, todas las certificaciones de, de, de seguridad que pasan los proveedores de nube ya la quisieran muchas empresas para sí y, y bueno, pues... Eh, Simplemente lo pongo ahí como una opinión. Pero, claro, lo más problemático es el bloqueo de proveedor cloud. Tú eliges una solución de tipo serverless y de una nube un proveedor de cloud específico y eh, estás sujeto a, a, esa, a ese proveedor si te quieres cambiar o te lo quieres llevar a tus, a tus servidores locales. Pero, bueno, buscando y analizando en el mercado del, del open source eh, soluciones al respecto de esto y qué aplicaciones podían paliar o, o o solucionar algunas de estas desventajas, pues nos encontramos con el framework serverless, que se llama serverless y de ahí el juego de palabras del título de, de la presentación, que es un proyecto open source del MIT que nace para pues, construir y operar aplicaciones serverless en eh, múltiples proveedores, puedes hacer aplicaciones híbridas con módulos en, en diferentes proveedores que te facilita la, la construcción en en un solo comando, la construcción y el, y el despliegue de estas de, de paquetes de aplicaciones en un solo comando, puedes trabajar con todas las nubes que, que ponen aquí, AWS, Azure, Google Cloud, Alibaba, la nube de, de Alibaba, y bueno, pues estas empresas pues la, la dan confianza, Electronic Arts, Coca-Cola, Expedia, Expedia, entonces nos pusimos a investigar al respecto de esta herramienta y bueno, pues las características principales cuento más o menos cómo funciona. Es que tiene una instalación muy fácil. Se puede instalar en Mac, en Windows y en Linux. Eh, con en un solo comando, si tienes el paquete de instalación de, de Node en Linux o de Chocolatey en, Chocolate en Windows, pues es muy, muy sencillo de instalar. La declaración de los componentes de tu aplicación o de cada uno de los módulos de aplicación es, es muy sencilla, es en un YAML. Eh, si algunos conocéis CloudFormation, pues es muy sencillo, es una abstracción, una capa de abstracción a, a CloudFormation de AWS, pero la característica principal es que tiene una capa de abstracción al proveedor de nube. La capa principal se llama Functions, el bloque principal se llama Functions, en el que tú declaras tus funciones, dónde está tu manejador, variables de entorno, otros parámetros, cuál es el evento que dispara esta, esta función. Y luego vos pones otras características que son el, el proveedor de servicio eh, y otros recursos que necesitas en tu aplicación. Y como esto es open source, pues la comunidad desarrolla, eh, rodeando eh, este framework, un montón de plugins con diferentes utilidades y funcionalidades que, que que son bastante interesantes y, y más de una vez nos han resuelto una necesidad puntual que hemos tenido en el uso de esta aplicación que, que un solo plugin te, te resuelve una problemática bastante compleja. Lo que os decía, facilita la integración continua y el despliegue continuo porque eh, eres capaz de en un solo clic, en un solo comando, Hacer un despliegue completo de tu infraestructura o un, una eliminación completa de tu infraestructura. Dejar de provisionar los recursos de serverless o les eliminas. Y esto es bastante interesante. Por otro lado, facilita el test y la depuración en local. A través de uno de los plugins, como os decía, pues hay multitud de plugins. Uno de los plugins permite hacer invocaciones en local de tus funciones y esto es que tú en tu ordenador Puedes simular la nube, el proveedor de nube, y puedes hacer ejecuciones de tu función desplegada. Y luego no le falta eh, multitud de documentación. Tienes documentación al respecto de cada uno de los parámetros que puedes utilizar en la, en la configuración. Eh, un blog con ejemplos que ha hecho la gente que ha publicado, que, que es eh, tiene muchísimos ejemplos maravillosos. un foro de, de, con mucha interactuación de, de gente consultando sus dudas o problemáticas o, o mejores prácticas para hacer las cosas. Eh, hay un grupo de meetup de usuarios de serverless, que es, es bastante curioso, que lo miré el otro día y tiene unos 20.000 usuarios a lo largo del mundo. y Es bastante interesante, incluso tiene un grupo de Slack para los contribuidores del del, del repositorio de open source y claro, pues el repositorio es muy activo. Veis aquí las estadísticas señaladas. Eh, tiene 12.000 commits, más de 12.000 comits 20 ramas activas, 19, 188 releases publicadas, 728 contribuidores, 36.000 estrellas en el en el, en el repositorio. Es, es bastante activo y es una cosa que es muy interesante a la hora de, de elegir herramientas open source que que, que tengan esta actividad en el repositorio, porque significa que la gente se está interesando mucho. Bueno, ya lo sabéis todos. Y, y nada, pues, eh, explicada la herramienta y he explicado el serverless y que estamos utilizando serverless framework para que nos ayude a gestionar y administrar ese despliegue y, y, esta, y, y esta administración de, estos tipo, de este tipo de servicios, este tipo de infraestructuras, pues, me gustaría haceros una demo en el que, pues, una web, He desarrollado una web que tiene, que tiene unas funciones Lambda, pues, del esquema, el diagrama de arquitectura que habéis visto antes como ejemplo de serverless. Y eh, se despliega en la nube en solo cinco minutos. El repositorio es público, lo tenéis ahí en, en GitHub. Y bueno, pues voy a, voy a poneros el, el repositorio para que, que podáis ver más o menos en qué, en qué consiste. Bueno, en el README vienen todas las instrucciones, viene el diagrama de, de la infraestructura de que está compuesto. Es un cubo S3 en el que alojo la web. Tiene una Pi web que intercomunica con seis funciones lambda, cada uno con una función. La web sirve para subir fotos a la nube. Es una cosa muy simple. Y las fotos se almacenan en un cubo S3 que pues, se organiza en carpetas que son álbumes. Son Los requisitos previos es que necesitar la aplicación serverless ciertos plugins de la aplicación serverless, una cuenta de AWS y las credenciales para, para utilizarla y bueno pues está dividido en, en dos módulos, por un lado está la web, en el que pues tienes el contenido estático de la web, es un javascript para hablar con la, con la API y un index muy, muy simplón y la plantilla de de configuración del serverless en la que pues utilizo estos dos plugins, un plugin para sincronizar el contenido de la carpeta que lleva la web en, en un S3 y bueno un plugin de etiquetado de recursos eh, en Amazon y bueno los recursos que necesita pues es un cubo de S3 que está configurado como web, entonces pues a través de, de los parámetros que, que puedes localizar bien en la, en la guía de documentación de serverless o bien en, en el propio proveedor de la nube de cómo se utiliza su, en este caso, Cloud Formation, su servicio de, de, de creación de infraestructura como código, eh, pues somos capaces de, de configurar esto de una forma bastante sencilla, con pocas líneas de código. Por otro lado está la API. La API pues tiene pues, una carpeta con el fuente que es un manejador donde están todas las funciones que os he explicado correspondientes a las a las seis eh, a las seis funciones lambda, y cada una de ellas funciones pues recibe los parámetros correspondientes, hace lo que tiene que hacer, y bueno, pues en la en la plantilla de serverless pues explico pues, lo mismo. Tengo aquí la parte de funciones en la que están referidas cada una de estas funciones con su propia descripción. La función para listar los álbumes creados, para listar las imágenes subidas, para comprobar si existe un álbum, para crear un álbum, para borrar una imagen, un álbum. Entonces tiene la gestión de. de y para subir una imagen. Entonces realmente tiene la gestión mínima que, que necesitamos para subir y eliminar fotos de de la nube. Y dicho esto, pues abro mi terminal. Mi terminal tengo clonado el, el repositorio. Veis que tiene ese aspecto. Si yo... Eh, primero voy a cargar mis credenciales de, de AWS para que esto lo tenga y justo quedan 5 minutos de charla pues creo que quedará tiempo de sobra y esto se pone a trabajar, empaquetan las funciones lambda, eh, le puedes poner más detalle de, de, de log, este es el, el básico, está, está ahí trabajando y mientras tanto pues voy a abrir mi consola de amazon para que vayáis eh, se vea cuál es el, el proceso que está que está realizando este mecanismo. En mi consola en CloudFormation, inicialmente no tenía nada. Si yo voy a CloudFormation, para que no empiece a, a poner todos los, hasta que no empiece a subir, no, no crea, está excluyendo las, las dependencias de código. Entonces, espero que me funcione la demo. Si no funciona, pues, eh, me he creado una web eh, alternativa que espero que funcione y bueno pues la web estaría aquí en esa URL que, que os pongo que ahora si le pincháis pues os encontráis un si le dais al, al contenido os encontraréis un un 404 de que no existe Aquí ya ha subido los recursos, se pone a crear el stack. Aquí se ve que está la creación en progreso. Entonces podemos ver que eh, desde un solo comando en el que yo le he dicho el despliegue, pues pues está trabajando y está, está desplegando esta, esta infraestructura. Entonces, la diferencia de serverless con otras herramientas que nos hemos encontrado es, principalmente, que es agnóstica al lenguaje que tú estás utilizando, que es agnóstica al proveedor de cloud que tú estás utilizando. Hay otras, eh, hay otras herramientas que te, te hacen lo mismo que serverless. Pero, o están eh, dedicadas solo a un proveedor de, de cloud. Eh, Azure tiene la suya, eh, AWS tiene la suya. O solo valen para un lenguaje específico. Si tú desarrollas eh, en Java, pues eh, hay un framework de este tipo que solo te vale para Java. Si tú desarrollas en Python, hay uno que solo vale para Python. Eh, el de Python se llama Zappa, el de Java se llama Claudia. El, el específico solo para WS se llama SAM, Serverless Application Model, o algo así. Y bueno, vemos que en la creación de todos los de todo el stack ha creado estos endpoints en, en API Gateway, te da las rutas de los endpoints, ha creado estas funciones lambda, las podemos ver en la, en la consola. Aquí ya ha terminado la actualización. Tiene todos estos recursos creados. Tiene la lista de, de recursos. Si vamos a, a ver las lambdas, vemos aquí cada una de las funciones lambda. He dicho, y ahora está el siguiente paso: está subiendo la web. Que simplemente es sincronizar un, un cubo con, QS3, con, con, la, con el contenido de la web y eh, activarle la configuración de, de servicio de servidor web al cubo S3. Pues estaba aquí con la creación en progreso. Adicionalmente, en S3 nos ha creado el cubo de álbum y el cubo de web y estos dos cubos que utiliza Serverless para hacer la gestión que es hacer el intercambio del código fuente y las plantillas de CloudFormation para que eh, la infraestructura se pueda desplegar en base a, a los parámetros especificados a las configuraciones especificadas la web está desplegada, nos sale un mensaje que la web se ha desplegado aquí, entonces pues le vamos a dar a abrir. Y ahora mismo ya, si le dais cualquiera de vosotros, podemos crear un, un álbum. Para conmemorar que estamos en el día de hoy. Estupendo, nos lleva directamente al álbum y podemos subir una imagen que puede ser, pues, pues por qué no, pues un pantallazo de, de yo hablando conmigo mismo. Me saco un pantallazo y le puedo subir a la, a la web. Sería este, Añado la imagen. Y si queréis vosotros poder probar a, a subir fotos aquí para que las pueda ver, de cualquier índole, pues, pues estáis invitados. Importante, antes de, de decir, pues no me troleéis mucho con las fotos y si queréis probar, aquí, que, que aparezco aquí, no me troleéis mucho con las fotos y... y y bueno, pues como habéis visto, es una forma muy rápida de tener una aplicación lista para, para producción con esta infraestructura que está estará disponible, eh, eh, es, es escalable y, y, y funcional, perfectamente funcional. Pues me quedaría pues la gestión del dominio y, y, y cuatro pinceladas más a través de otros, de otros servicios. Y bueno, pues eh, a nosotros nos parece que que representa una nueva forma de, de, de gestionar las aplicaciones y que da más poder a, a los desarrolladores para la hora de hacer las cosas y que es una opción muy interesante para todos y lógicamente pues a nosotros nos parece el futuro y ya como decía nuestro amigo Doc en Regreso al Futuro, allá donde vamos no vamos a necesitar servidores. Y bueno, por último, eh, comentaros que estamos en el instituto buscando, haciendo procesos de selección, buscamos gente de estos perfiles temáticos, informáticos, físicos, incluso psicólogos y lingüistas, a este componente que, que tenemos de, de analítica de datos de, de cualquier ámbito. Y, pues, nada, muchas gracias por, por vuestro tiempo. Y si tenéis alguna pregunta, pues, estaré encantado de responder. Muchísimas gracias, Rubén, por tu presentación y la demo. Creo que, que ayuda para poder ver de manera mucho más clara todos esos conceptos tan, tan técnicos. Eh, como os dice Rubén, abrimos el turno de preguntas. Eh, os recuerdo que tenéis una pestaña Q&A justo al lado de la ventana de chat. Podéis pasarnos por aquí vuestras vuestras dudas. Ha sido un día largo. Sí. Cuesta cuesta mucho más. Bueno, yo te voy preguntando a ti, Rubén, sí. serverless, eh, ¿qué tipo de, de, de empresas es la que más partido le está sacando a, a esa tecnología? ¿Dónde, ¿Dónde estás viendo tú que, que se está desarrollando más, se está desplegando más? Pues te diría que por, por ver eh, post en, en blogs de, de proveedores de cloud eh, muchísimas empresas están, están utilizando este, este, este tipo de infraestructura cada vez más porque lo ven eh, muy necesario lo ven más flexible para sus necesidades eh, sobre todo pues, eh, por poneros un ejemplo nos, nos consta que Netflix como gran empresa utiliza este tipo de, de recursos en algunas de sus infraestructuras para eh, acometer a ciertos cambios en su en su demanda. Lógicamente, pues en los últimos meses que hemos estado más tiempo en casa, todos hemos eh, oído que Netflix tuvo que bajar la velocidad de, de servicio de, de sus contenidos. Y eh, por debajo eh, utilizan este tipo de infraestructuras para poder dar eh, respuesta a, a toda esa concurrencia pues, o a ese, ese tráfico adicional o incluso a servir los diferentes resoluciones de los vídeos o los contenidos que, que tienen. Eh, esto por debajo pues tiene un almacén de datos en el que van todos los vídeos bajo demanda en sus diferentes resoluciones y es capaz de redirigir eh, a través de estas, de este tipo de infraestructuras, eh, cosas tan complejas o que nos pudieran parecer tan complejas, está hecho con por, por debajo. Hay algo eh, que, es, que es prácticamente muy sencillo de administrar y, y que y que facilita mucho las cosas, sobre todo a, a la gente que estamos desarrollando ¿no? soluciones. O sea que lo es, no tenemos que preocuparnos por la infraestructura. Ligado a, este, a, este, a esta búsqueda de talento que, que nos contabas a, al final... Eh, ¿Consideras que es una tecnología para hacer una apuesta de futuro? Sobre todo me imagino porque hay gente que, que siempre está buscando qué tecnología va a ser la puntera en, en, en dentro de pocos años o pocos meses, ¿es una buena apuesta especializarse en, en serverless? Sí, yo, vamos, yo creo que, que si lo que no te dedicas es a tener un montón de, de sistemas informáticos de hardware sobrecargados las 24 horas del día que les están machacando continuamente son una solución bastante buena para cualquier tipo de empresa que, que en poco tiempo, por ejemplo, la característica principal que os, os decía, que es que pasas muy rápido de, de tener una idea a verlo puesto, de, verlo desplegado y verlo listo para producción, sobre todo listo para producción, que no tienes que andar eh, haciéndote eh, cábalas sobre si voy a necesitar más infraestructura o menos por debajo. Y, y, y es una apuesta, pues, para, para sobre todo para, para startups que, que creo que, que necesitan pues, eh, necesitan hardware, necesitan máquinas para, para llevar a cabo sus, sus aplicaciones y sus despliegues. Y, y bueno, pues, mmm, hablando sobre, sobre AWS en concreto, esta mañana ha sido el AWS Summit. No sé si algunos de los asistentes podéis, podéis, podéis habéis asistido o lo habéis visto. En la charla inaugural se ha hablado de muchas aplicaciones en las que eh, pues, debido a esto del confinamiento se han visto muchas necesidades y en pocos días equipos de desarrollo que no sabían prácticamente nada de, de, de cloud, que solo sabían desarrollar, en pocos días tenían listas para producción y puestas en producción aplicaciones que puedan parecer bastante complejas, como la típica que ha aparecido también en España, pero han hecho referencia a la de Italia de, pues, eh, en qué supermercado la fila de la cola de espera del supermercado para entrar al supermercado era más corta para tú desde casa poder ver en geolocalización eh, ese tiempo de espera en los diferentes supermercados del barrio para poder pues, decidir a qué hora salías a hacer la compra. Mm. Y, y en estos tiempos pues se ha visto que, que este tipo de infraestructuras, este tipo de arquitecturas, eh, utilizando estos servicios serverless, se han demostrado eh, bastante solventes para resolver esos problemas de no tener que eh, hacer compras de hardware con instalaciones de software base complejas o administrar esas redes que lo hacían los propios proveedores de cloud y, y, y, y, y nos bueno, parece bastante interesante. Bueno, eh, nos comenta Miguel Ángel, ¿a, a ¿alguien ha podido tener algún problema a la hora de que se haya congelado la imagen eh, durante claro. la demo? Los vídeos van a estar disponibles eh, con sí. prioridad, con lo cual no hay ningún problema. Y nos pregunta Isabel, buenas tardes, gracias por la presentación. ¿Cómo gestiona Serverless el que haya que dar marcha atrás de algo en base de datos? Pues que haya ido mal una release en una nueva aplicación. Como, como. Mm, vale, lo primero, esto no va a resolver ningún problema de, de, de los que siempre han surgido, como es el caso de, claro, nosotros damos hacia adelante, vemos que está escribiendo mal las cosas en una base de datos y tenemos que acometer una marcha atrás muy rápida para restablecer el servicio. Lo que conocemos es que como dentro de la infraestructura de servicios de, de serverless se incluyen estas bases de datos, tú lo que puedes hacer es rápidamente tener un, un, una copia de la base de datos, una base de datos que, que, sea, eh, que esté replicada, que sea accesible desde varios puntos, que tenga varios endpoints, que, esté, que sea múltiple y que tú pones una versión nueva de esa, de esa subida de base de datos, y puedes hacer un despliegue en tipo canary que es lo que se lleva en estas en este tipo de infraestructuras en los que pues desvías un porcentaje del tráfico al principio compruebas que todos los sistemas están bien y, y vas subiendo ese porcentaje de tráfico que mandas a la versión a la nueva versión puesta en producción según vas viendo que todo está funcionando correctamente claro si te das cuenta al final de que de que algo ha ido mal y tienes que hacer un rollback, eh, incluso al, a las transacciones que se han hecho en la base de datos, la problemática que tienes que resolver es primero qué mecanismo tienes que poner tú para hacer ese rollback, porque cada caso tiene su solución. Entonces, tienes que poner saber el punto de, de cambio de aguja, saber el punto de no retorno en transacciones y saber cómo regularizar las transacciones que vayan erróneas. Eso forma parte, de, de sobre todo, del testing a la hora de, de, de ir hacia adelante eh, cuando estás desarrollando, sobre todo la, la base de, de evitar estos errores y tener que armar para atrás algo es, es hacer unos buenos test de tanto unitarios como de integración en todas estas infraestructuras. Eh, te curas en salud porque el punto de no retorno suele ser bastante complejo. Aunque ya lo has comentado, eh, pregunta Antonio, por si quieres incidir más en, en el tema, si esa tecnología es para grandes empresas o sirve también para pequeñas empresas y qué tipo de empresas utilizarían este, este recurso. Creo que ya lo entonces, sí, pues como, como he comentado, pues valdría para, para cualquier tipo de empresas. He comentado pues, el ejemplo de una muy grande y, y, de, y de alguna muy pequeñita. Uh -huh. eh, y bueno, el, el, el tema de el tema de que para, para ese tipo de empresas de startup que necesitan desarrollos ágiles, rápidos y de testeo, me imagino que, que es, es muy útil. Bueno, lo has, lo has comentado anteriormente. Pregunta, sí. Rob. Eh, esa tecnología es muy útil para empezar proyectos, pero ¿qué hacer cuando el sistema crece y los costes se disparan? ¿No estamos atados al proveedor? En principio, si tú estás utilizando una arquitectura que utiliza muchos servicios de un proveedor en concreto y quieres cambiar de proveedor, pues lógicamente tienes cierta atadura. Lo que nos ha llamado la atención de serverless como framework es eh, que la base de todo, que son las funciones, eh, por así decirlo, las funciones como servicio, no están tan atadas y son fácilmente exportables entre proveedores de, de nube salvo que utilices parámetros muy específicos o una configuración muy específica. Ya esto ya cada uno decide hasta qué punto se introduce en, o se, se ata con el proveedor. Lógicamente, pues también puede negociar con el proveedor a la hora de que los costes se disparen o eh, estar tan contento de que los costes se disparen porque significa que su aplicación ha tenido mucho éxito y, y, y puede redundar en, en beneficios. Para esto, claro, que lógicamente, pues, si tienes mucho uso, si tienes 100 millones de, de, de visitas en tu página web, evidentemente, los costes se van a disparar, pero también puedes lucrarte poniendo publicidad en esa página web y te va a interesar que, que eso se dispare si eres capaz de, de sacar un beneficio mayor. Pregunta Isabel, ¿lo gestiona el framework de serverless o el rollback hay que hacerlo a mano? El el propio, la, des, la destrucción de, de toda la infraestructura se hace igualmente con un solo comando. Yo he hecho el deploy, pero igual que hago el deploy, puedo hacer el, el borrado con, con un solo comando y, y, y desmantela toda la infraestructura y de hecho tarda muchísimo menos en desmontarlo. ¿Alguna pregunta más? Mm. Creo que por aquí no. De todas maneras, recordar que eh, bueno, quedan cuatro o tres, dos minutos por si hay una pregunta a la última hora, pero hasta las ocho me comentaba Rubén que iba a estar por aquí por la sala, de tal manera sí. que si queréis eh, abordarlo y, y entablar una, una conversación con él, va a estar disponible dentro de, de la sala ARSIS para vuestras, para vuestras dudas. Pues eh, Rubén, muchísimas gracias por tu intervención. Eh, a vosotros muy, Juan Carlos muy interesante, os recuerdo rápidamente eh, bueno daros las gracias a todos los que continuáis aquí en la sala Arsis eh, por haber llegado hasta el final y os recuerdo la agenda que tendremos mañana que escucharemos a Virginia Cabrera hablar de controlar a confiar, un nuevo modelo de liderazgo Alex Net nos dará la ponencia, el rol de la personalización en la transformación digital, beneficios estrategias y ejemplos de implementación y para finalizar a Laura del Castillo y Valerio Gonzetino nos hablarán sobre proyectos de IoT en las fundaciones Flos. Nada más, muchísimas gracias de nuevo por estar todos aquí y, y nada, os esperamos mañana. Un saludo.